Muchas gracias a todos por venir. Es eh, una actuación dentro del festival Mundo uh, de la oral. Eh, llevamos desde el lunes, el festival acaba mañana, es la última jornada que hay infinidad de cuentos. Podéis mirar los programas. Y bueno, no tengo nada más que decir. Un aplauso para Mónica. Gracias. Señora. Pues muy bien. Esta sesión se llama Un viaje por el mundo en siete cuentos. Pues nos vamos a Grenlandia. Nadie se recordaba qué había hecho ella, pero ella había hecho algo contra la voluntad de su padre. Y entonces el padre la cogió, la agarró y la lanzó por el alcantilado. Y su cuerpo cayó, cayó hasta el fondo del océano. Cada vez se sumergió más, bailando una lenta danza, cada vez más hacia abajo, más hacia abajo, hasta que quedó reposando sobre el lecho marino. Y con el tiempo, los peces y otras criaturas del mar se comieron la carne. Y luego cangrejos y lapas poblaron sus huesos y ahí yazó durante muchísimos años, solo mecida por las corrientes, la mujer esqueleto. Convencidos de que la bahía estaba hechizada, la gente del pueblo ya no fue a pescar allá, sin embargo un día Llegó un forastero en su kayak y, ignorante de las tristes leyendas que pesaban sobre estas aguas, pues sacó su sedal y lo tiró hacia el agua. Y el sedal, el anzuelo, se hundió, se hundió hasta el fondo del océano y allá quedó enganchado con las costillas de la mujer esqueleto. El hombre notó algo en el extremo y entonces se alegró porque pensaba, va, había pescado un pez gordo y empezó a izar su captura. La mujer esqueleto se di cuenta también del estirón y intentó resistirse, intentó liberarse, pero por cuanto más se debatía, más se enredaba. El hombre pero hundió sus fuerzas y consiguió levantarla allá del lecho marino del fondo del océano donde tanto tiempo había reposado y la mujer esqueleto estaba subiendo, subiendo, subiendo por las aguas hacia la luz. Cuando el hombre notó que su presa estaba a punto de salir por el agua, entonces se giró para coger la red y Allá, en la popa del barco. Con las dientes clavadas en la madera, con el agua corriendo aquí, eh, choreando por su cabellera de algas, unos cangrejos correteando por los becos de sus ojos, las lapas luciendo en sus huesos, estaba la mujer esqueleto. Cogió un remo y empezó a golpearla. ¡Ay! ¡Ay! Para arrojarla al mar otra vez y luego empezó a remar desesperadamente. Y en su pánico no se di cuenta que el sedal quedó enganchado entre las costillas. Y así, cuando miró hacia atrás, estaba ella ya surcando las olas. Ay, intentó. Remar más rápido, más rápido, más rápido. Por fin llegó a la orilla, saltó del kayak, cojo el sedal y empezó a correr por el hielo. Y cuando miró atr atrás, allí seguía saltando, dando votos. La mujer esqueleto intentó correr más y más y más, pero cada vez que se giraba veía con sus ojos desorbitados des de terror, un corazón palpitando. Que allí le perseguía esa espantosa visión. Por fin llegó a un iclo, se metió en la oscuridad y allá descansó jadeando, por fin libre de la espantosa señora esa. Al final recuperó el aliento y encendió la luz. ¡Chas! ¡Ah! Y allá, en la esquina con los besos completamente descolocados estaba la mujer esqueleto. La pierna le atravesó la caja torácica, otra pierna la tenía aquí. Y no sé, al mirarla se dio cuenta que no podía escapar de ella. Y con esto, no sé, quizás como era un hombre solitario al aceptar su destino, algo se conmovió en su interior y sintió compasión por ella. Así se arrastró hacia ella, musitando palabras tranquilizadoras, y empezó uno a uno a colocar, a recolocar los huesos. Hasta que queda, quedó completamente correcta. Entonces cogió una piel de foca y la cubrió. Y luego, exhausto, cansado de las aventuras de este día, el hombre se metió en la cama y se durmió. La mujer esqueleto le estaba observando, inmóvil, con miedo. No quería hacer ningún ruido por temor a enfurecerle y que luego igual la cogería y la arrastraría y, y, y a, hiciera alguna cosa igual como había hecho antes su padre con ella. El hombre durmió tranquilamente, pero tuvo un sueño, y este sueño hizo brotar una lágrima en su mejilla. Al ver la lágrima, la mujer de repente sintió una sed de siglos, se arrastró, hacia el hombre, acercó su boca huesuda a la mejilla del hombre y empezó a beber. Y a la medida que iba bebiendo entonces estas lágrimas se convirtieron en un río tremendo y ella vivió y vivió y vivió hasta que por fin quedó aplacada su sed. Luego empezó a cantar una canción más antigua que todos estos cristales de hielo que la rodeaban, y metió su mano huesuda debajo de la sábana, lo metió en el pecho del hombro y le arrancó su corazón. Y con el corazón palpitante empezó a acariciar sus huesos. carne Pidiendo carne, carne, carne, carne, carne, carne y pidiendo las cosas del cuerpo que necesita una persona. Ojos, ojos, nariz, nariz, boca, boca, carne, carne, pecho, corazón. Y así pronunciando todas las partes del cuerpo que necesitamos como mujer hasta que estuvo completo. Entonces, cantó para desnudar al hombre. Y luego se metió a su lado y con la otra mano se arrancó su corazón y lo metió al pecho del hombre y el corazón del hombre se le metió en su pecho. A la mañana siguiente despertaron entrelazados en un abrazo de amor interno y dicen que desde entonces vivieron juntos y dicen también fueron juntos a pescar. Y entonces las criaturas del mar se entregaron libremente a la mujer esqueleto con la cual tanto tiempo habían vivido juntos. Y dicen que el hombre y la mujer esqueleto fueron felices y comieron pescado. <risa>